Mar, nuestra amiga enfermera embarazada, nos habla de las contracciones. Hay dos tipos de contracciones que se sufren en el embarazo. Hay unas que son normales, que son las de Braston Hicks, que se llaman así, que son como que se te pone el útero muy duro y es una cierta presión. No son dolorosas, ceden enseguida, no tienen ninguna correlación. Están las contracciones del parto, que son dolores, como si fuesen de regla, de tener la menstruación mucho más seguidos, es decir, se van acortando en el tiempo, empiezas a lo mejor pues teniendo una cada 20 minutos, van acortándose cada 15, cada 10, cada 5, cada 2, cada 1 y también son más largas en el tiempo, ¿vale? Son más dolorosas, la sensación que tienes es muy extraña porque es como sensación de, ser, no de empujar, pero sabes que es algo que, está haciendo, que se está preparando para poder salir, lo notas perfectamente bien, no os preocupéis que os vais a enterar de lo que es una contracción. Y estas contracciones lo que hacen es el cuello del útero, que tiene como una forma de pera o de bombilla, ¿vale? Lo que hace es este cuello de útero que es así, se empieza a, a borrar. A borrar quiere decir que empieza a desaparecer. De estar así, luego está así, luego así y luego ya empieza a dilatarse el útero. La abertura del útero para dejar el canal de paso del parto es lo que son las contracciones y es lo que a nosotras nos duele, ¿vale? La contracción muscular. Eh, tenemos que dilatar una, hasta unos 10 centímetros para que el niño pueda salir libremente, sin sufrir mucho por el canal nuestro. ¿Es doloroso el parto? El parto es doloroso, eh, pero también el dolor es una percepción de cada mujer eh, y de cómo estemos hechas nosotras también, eh, que es que influye un montón en nuestra propia fisiología, y cómo, estemos, cómo tengamos nuestra pelvis, cómo el niño esté encajado, cómo... el parto, fantástico, en mi caso por lo menos la epidural, yo lo tengo clarísimo que yo quiero pitural, Pero respeto muchísimo a las mujeres que deciden tener partos naturales porque me parecen muy valientes. Dicen que al ver a tu hijo se te olvida todo el dolor del parto. Sí, todo, totalmente. En cuanto lo tienes en tus brazos ya no sabes, vamos, es lo mejor, es lo mejor, no hay nada mejor que eso. Y cuando ya lo ves se te olvida todas las horas que has estado allí.